¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Brian Danich y os traigo el vídeo de cómo conseguir pavos infinitos. Bueno, eh, quería decirles una cosa, pasarse por mi canal de Twitch, que ya estamos directos casi todos los días, más bien todos los días ahora que estamos en esto de la cuarentena y demás. Pero bueno, eh, voy a hacer directo todos los días por las tardes, a hacer partidas privadas y otra cosa es que la tenéis en la descripción, ¿vale? El canal y ahora me voy a pasar a jugar a pc me voy a pasar a teclar ratón a jugar a intentarlo vale voy a intentarlo si se me da mal pues bueno me pasaré al mando de nuevo otra vez ya que se me da bien más o menos y bueno chicos ya vamos a, así sí sí vamos a ir ya con el vídeo eh, como estáis viendo aquí generador de pavos de Fortnite eh, funcionará bueno lo único que he hecho es ha sido buscar generador de pavos y vamos a hacer lo siguiente vale bueno vamos a poner los pavos obviamente vale vamos a poner comenzar Nombre de usuario, pues bueno, me llamo así para que me quiera agregar y todo esto demás. Bueno, después de Brian. ¿Cuántos pavos quieres Bryan Brian? Bueno, me voy a poner aquí 500.000 millones, si puedo. <risa> no, a ver. ¿Cuánto me deja? Yo creo que... Me voy a poner unos 5.000, ¿vale? No me voy a poner mucho más. Que, bueno. Bien, 5.000. Bueno, es que no me deja más, creo. No, y aquí pone que ha generado mil pagos Bueno, eso más falso que nada. Y bueno mira tú tú tú tenemos que suscribirse a todos estos canales dicen chaval es una muy buena forma de ganar suscriptores eh ahora que lo pienso yo ya yo ya lo hice todo claro sí sí me he suscrito a todos los canales de toda la vida no y bueno conectamos con esto verificando generando pagos claro como he cumplido todos los pasos pues es obvio sí sí sí no, no, me suben los no, pagos, no. bueno. Ahora tranquilos chicos, que vamos a hacer el truco de generación humana. Bueno, pues no, no, lo vamos a ignorar eso, ¿vale? Y bueno, una vez ignorado eso, vamos a empezar ya con lo verdadero, ¿vale? Voy a hacer esto un momentito Voy aquí al chat. Y vamos a poner el link, ¿vale? El, el, el link, ¿vale? Ese es el link. Copiamos el link. Tranquilo chicos, que ahora veréis cómo hay que hacerlo. Copiamos el link. Y ahora ponemos aquí. Nosotros lo copiamos ahí, ¿ves? Copiamos el link. Y ponemos activate. ¿Vale? Lo ponemos. Y ahora sí... Van a dar todos los pavos. Enviamos... ¡Mirad, chicos! ¡Cómo han subido los pavos! ¡Madre mía, mil pavos! ¡No me lo creo! ¡Súper real! ¡100% no fake link mega media fire! Bueno... Sí, chicos, eh, no sé cómo decirloslo, pero... Es falso, tío. Eh, hay gente que se cree esto. Y mucha gente está perdiendo dinero de verdad y otra gente está ganando aprovechándose de esto. Quería decirles, chicos, que al hacer esto, por ejemplo, en el generador de pavos, ¿vale? Ustedes habéis visto que me he saltado todos los pasos y aún así me ha dejado entrar. O sea, eso es un poco ilógico, ¿Vale? O sea, tú imagínate que... Uf, es que no voy a poner ni el nombre. A ver si me, a ver si me deja entrar sin poner el nombre. Mira, esto es... esto es como que nos lleva a un link, ¿vale? No, no deja. No, no deja. No tienes que poner el usuario. Mira, me voy a inventar un usuario, chicos, mirad. Que nadie se llama así, obviamente. Creo, <risa> eh, vale, ya está. Venga, le doy pavos a esa cuenta. Obviamente, si llama así, no sé ni cuánto pavos me he puesto. Me he saltado todos los pasos y ahora dice ver, si verificando, no sé qué, pim, pam, bueno, intentando datos que no tengo ningún dato de esta cuenta. sí 100 pavos, ¿no? Bueno, sabes lo que nos pide ahora, ¿verdad? Verificación humana. Y bueno, al poner esto, chicos, va a salir otra página que no tiene que ver. Y nos pone, ¿cuántos pagos tienes? No sé qué. Vale, nos hace una encuesta. Y al tener la encuesta nos va a pedir el dinero. ¿El dinero? Sí, ¿de qué forma? Pidiendo el número. Te va a decir, eh, pon alta a este número, ¿vale? Le hemos enviado un mensaje, pon alta. Y te daremos los pagos. Bueno, es mentira porque al dar alta estás pagando. Eh, es que ustedes no se fijan que nadie va a regalar pagos porque sí. Es que es imposible, chicos. Así que no busquen estos vídeos porque es mentira, ¿vale? Es mentira. Obviamente les estaba haciendo esto para hacerlo de risa, un poco de risa, ¿vale? Sé que mucha gente le va a dar dislike a esto porque se esperaba que iba a ser de verdad. Pero bueno, chicos, da igual. Solo quería demostrarles eh, que no es verdad todo. Vale, no es todo verdad. Así que, bueno. Eh, chicos, se que a es así. Suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo vídeo.